Muy buenas tardes amigos del Perú, les saluda Manuela Bastidas a través de tu espacio Todo Cambia Noticias que se emite desde la ciudad de Milano, Italia. El día de hoy tenemos un grato invitado que es el señor Pablo Salas, el eh, expresidente es, es, es de la CONACAMI, que este 17 y 18 de mayo va a realizarse el primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios, el Hatun Tincuy. Este tema lo vamos a conversar el día de hoy justamente con Pablo Salas, quien eh, va a darnos a conocer todo lo concerniente a este primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios. Para nosotros es eh, un grato placer eh, encontrarnos con representantes genuinos del pueblo eh, nuevos liderazgos en el escenario sociopolítico en un momento en el que el Perú está no solamente eh, convulsionado porque estamos frente a una dictadura militar eh, y en el que hay muchos muertos y seguramente este encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios abordarán temas relacionados a lo que está atravesando nuestra patria, el Perú. De esta manera, Iniciamos Todo Cambia Noticias. 10 de mayo del 2023. Estamos ya con Pablo Salas del Conacami. Bienvenido a Todo Cambia Noticias. Les saluda Manuela Bastidas, Pablo Salas. Pablo. Buenas tardes eh, a usted, buenas tardes eh, a vuestros héroes de la red. Eh, eh, un saludo cordial desde el sur del Perú. Eh, Estamos aquí en ciudad, en el centro donde se desarrolla el conflicto en esta parte del sur del país. Buenas tardes con todos. Eh, gracias, Pablo, por haber aceptado conversar en Todo Cambia Noticias. Te comento que este es un canal alternativo eh, que trata a través de las entrevistas generar conciencia, dar a conocer lo que viene sucediendo al interior de nuestra patria, en un momento en el que estamos atravesando eh, una crisis política, social, económica y en el que están no solamente dictadores dirigiendo los destinos de nuestra patria, pero lo que es más importante, tenemos muchas muertes, muchas muertes producto de la masacre que ha ocurrido a partir del 7 de diciembre para adelante. Eh, ¿Qué significa este encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios. Danos a conocer. Bueno, eh, para nosotros esta jornada de, de comunidades y pueblos originarios a nivel nacional del Perú es para poder eh, reunirnos los líderes de las 25 regiones del sector de las comunidades. Estamos hablando en idioma quechua de los ayos y marcas de lo que fue Yo desatado, sacaron a Pedro de los quechos aymaras de la región de Puno eh, anteriormente denominado como Coyasuyo, que es parte del grandioso Tahuantinsuyo. Eh, en esta jornada de protesta hemos estado los pobladores, los habitantes, hablantes, aymara hablantes ubicados en el sector rural, es decir, en los corredores de Juliaca Al Cusco, eh, el corredor turístico, y el corredor minero de Juliaca Arequipa. Eh, que tiene una para. Entonces. Pablo, eh, lamentablemente no se te está escuchando bien, no se te está escuchando, no tenemos buen retorno. Yo no sé si te, eh, eh, te comunicas un poco más fluido eh, o porque se está en, entrecortando la comunicación. Eh, ojalá que podamos eh, no tener mayores contratiempos con la línea. Te eh, señalaba de que este primer sí. encuentro, eh, este primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios, ¿a qué comunidades? ¿Por qué nace este primer encuentro? Y, y danos a conocer, Pablo, eh, no se te ha entendido muy bien la primera participación. Sí, bueno, eh, no sé si perfectamente ahora, eh, eh, sí, aquí sí, tenemos sí. un poco, no tenemos mucha señal, a pesar que estamos en el centro de la ciudad de Juliaca. Eh, le comentaba pues que el por qué nosotros estamos convocando este encuentro nacional de comunidades y, puebl y pueblos originarios eh, afectados por la violencia de la dictadura cívico militar eh, porque nosotros nos hemos puesto al frente de, de la lucha, de la jornada de protesta, la mayoría de los uh, quechua hablantes, aymara hablantes, como nos conocen acá en el sí, Perú como campeonatos sí, ¿no? anteriormente que somos de los pueblos quechua aymara, de esta grandiosa civilización que es Tahuantinsuyo. Y es que en esa razón nosotros, uh, para hacer uh, nuestra jornada de protesta, para recuperar la libertad de nuestros líderes eh, que están en este momento combinados con preventiva del eh, país, poder encontrar justicia eh, con, los con los familiares de los fallecidos, de los heridos y también para poder visibilizar de los cientos o miles de judicializados criminalizados esto nos ha motivado, pues, a irnos para hacer un balance desde el lado de las comunidades campesinas o desde el lado de los hayos y marcas. Y entonces, eh, estamos convocando para este 17, 18 de mayo, en Lima. Eh, Interesante lo que nos acaba de señalar Pablo Salas, de que va a ser un encuentro de aquellos hombres y mujeres de las comunidades campesinas que han hecho frente a toda esta mm, masacre eh, que ha dirigido se ha dirigido desde el Ejecutivo, el Legislativo, con anuencia del Poder Judicial y los medios de comunicación y los grupos de poder económico, y que van a hacer un balance. Yo quiero preguntarte, para ir un poco desglosando el tema, ¿quiénes alberga a qué otras organizaciones? a nivel del internet a nivel de la de los de la comunicación en el aspecto técnico estamos teniendo problemas en este sector en el que también nos encontramos nosotros Pablo ojalá que podamos volver a comunicarnos hola ahora sí creo que me ves, escucho perfectamente a, ahora. ahora ahora sí hola ahora sí hola Pablo cómo estás eh, qué bien de que hayas eh, nuevamente reingresado sí, buenas explícanos qué significa este encuentro nacional sí. y quién es pablo salas y qué significa el conakami muy bien con la disculpa del caso a vuestra persona y a vuestros seguidores eh, de red de este canal en distintas partes del del, del mundo eh, bueno Conacami Perú es la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería e Hidrocarburos. Es una organización que defiende la vida, eh, el agua, el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pobladores de los aires y marcas, más conocido como comunidades campesinas. Eh, nosotros como organización, como comunidad, estamos ubicados en las partes alejadas de las grandes ciudades, eh, en toda la parte, como lo dice la sierra peruana, donde están eh, acentuadas las cordilleras o los manantiales, los ojos de agua, y obviamente que esos cerros están pues con oro, plata, cobre, y, y por lo tanto los megaproyectos de minería están ahí ubicados, y nosotros somos los afectados de influencia directa e indirecta por estas empresas mineras en actividad, y por ello nos hemos organizado en Conacami, Perú. Ahora bien, el que habla preside la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería y Hidrocarburos. Soy el presidente de Conacami, Perú, eh, soy del sur del Perú, de la región de Puno, eh, la provincia de Lampa, el distrito de Santa Lucía. Eh, mi, en mi comunidad nosotros... Uh, mi familia y mi comunidad nos dedicamos a la crianza de alpacas y llamas uh, y parte también la crianza de vicuña. Uh, esto es nuestra principal actividad económica desde tiempos inmemoriales. Entonces, más conocido en el mundo como Camerios sudamericanos. Uh, este, evento, uh, este evento no solamente lo convoca con Acami Perú, lo convoca también la Confederación Nacional de Mujeres Originarias, Micaela Bastías. Micaela Bastías es la esposa de eh, José Gabriel Condorcán Quintú Pajamaru. En memoria de ello, pues este gremio también agrupa mujeres eh, originarias o indígenas que están convocando, estamos convocando. De igual forma, también hay un consejo de sabios, eh, un consejo de Yachaj o Yatire, o los que dicen, eh, otros dicen curanderos, mal llamado. Eh, es una organización de sabios. Eh, que son en Aymara y y en Quechua Paco, que tienen en su organización, que son parte de este convocatoria también, que, que marca la filosofía, eh, la cosmovisión, la idea, el diálogo con los abuelos y las abuelas, el diálogo con los apus, el diálogo con los achachilas, entonces ellos. La otra organización que, que convoca también es, es el, el, el Consejo de Años y Marcas de Collasuyo, eh, nosotros en la región de Puno tenemos las comunidades afectadas por minería, un, una organización eminentemente de la región, de, de, asociados, las comunidades eh, campesinas afectadas por esas empresas mineras que están en la provincia de Lampa, eh, Ayavire, Melgar, Carabaya, San Antonio de Putina, eh, Puno y también parte de la provincia de San Román. Nosotros somos afectados por proyectos mineros que, que han solicitado la concesión Minera, y también somos por empresas mineras que están en actividad. Mi cuenca, donde estoy, es la cuenca de Juliaca, Cabanillas, Santa Lucía, es un escape, es un corredor minero, Arequipa, Matarani, que lo, es un puerto de Matarani, que es donde cargan los minerales. Todos los afectados estamos en el Consejo de Marcas. Y así hay otras organizaciones más que se han sumado, eh, que estamos convocando este Encuentro Nacional de Comunidades y Pueblos Originarios, el próximo 17-18 de mayo en memoria de José Gabriel Condorcanque que en el año 1781 en la ciudad del Cusco ha sido asesinado Tupac Amaru y Micaela Bastidas y toda su familia y sus seguidores entonces se cumple pues el próximo 18 de mayo los 242 años del masacre del genocidio del etnocidio a nuestro abuelo nuevamente ahora se repite en el año 2023, cuando nos asesinan a nuestros hermanos líderes y lideresas en el aeropuerto de Curiaca, en el aeropuerto de Andahuaylas, eh, Apurímac, en el aeropuerto de Ayacucho, de la región de Ayacucho, y en otras partes del país donde han, habido, donde han asesinado a nuestros líderes y lideresas, mayormente jóvenes, y en su mayoría son originarios, en su mayoría son de las comunidades campesinas. No son gente criolla, no son gente que los que han fallecido de las de la gente de poder económico. Son familias, son ciudadanos originarios indígenas como nos conocen. Y nosotros nos identificamos como quechuas aymaras, nos identificamos como descendientes de los abuelos de los incas. Ellos somos los que hemos sufrido más de 80 fallecidos en ese levantamiento, en esa jornada de protesta en el Perú a partir del 7 de diciembre del año pasado, 2022, y este año. Entonces, es lo que le puedo comentar con relación del por qué nosotros estamos convocando esta actividad en Lima el próximo 17 y 18 de mayo. Eh, qué bien, este, Pablo Salas, de que ustedes se estén reuniendo eh, en este primer encuentro de comunidades, en este primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios, un tanto pienso yo para reivindicar justamente a todos estos hermanos, eh, que han perdido la vida a manos de esta dictadura. En primer lugar, ustedes van a sentar posición seguramente de que eh, estamos frente a una dictadura y no solamente que hay un rompimiento de equilibrio de poderes, sino ustedes, ¿cuál es su postura? ¿Estamos ante una democracia débil, eh, como algunos lo catalogan, o estamos ante una dictadura? ¿Cuál es la postura que tiene Pablo Salas y Konakami? Eh, nosotros como organización, nuestra postura es que estamos dando una mirada que es una dictadura cívico-militar. Eh, Empezando por eso, empezamos... No Perfecto, perfecto. Yo creo de que estos espacios y son buenos para justamente mandar el mensaje absolutamente claro y no solamente porque es momento de que a la población le digamos tal cual las cosas sin dorarnos la píldora. Para Conacami, para Pablo Salas, para este primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios, estamos ante una dictadura y eso lo tiene que saber el mundo. Frente a ello… ¿Qué es lo que ustedes en este primer encuentro, qué es lo que van a pedir? Más allá de analizar, ya sabemos que, eh, que ha pasado del día 7 para adelante, pero ¿qué es lo que van a exigir y cómo, más allá del análisis y, y la evaluación, ¿qué, es, qué otros temas se van a tratar en este primer encuentro? A ver, a ver. como yo le había dicho que estamos viviendo un momento difícil de crisis política, porque se rompió el Estado de Derecho. Se rompió el, el gobierno con, este, con, con esta Constitución Política de Fujimori y por lo tanto, nosotros, uno de los temas que se plantea es la restitución del Estado de Derecho. Y eso pasa que le tienen que dar libertad a todos los presos en este momento que están confinados con presión preventiva, y a está también Pedro Castillo. Una vez que le den la libertad, nosotros planteamos la restitución de Pedro Castillo, porque fue vacado de una manera inconstitucional, de una manera ilegal. Eso nos va a permitir a nosotros, a los quechas aymaras, a que inmediatamente se establezca la Asamblea Nacional Constituyente con la participación de los líderes y lideresas de los pueblos originarios, es decir, de los herederos de esta grandiosa civilización que se llama Tahuantinsuyo, que en su gran mayoría estamos en las grandes ciudades como Lima, Arequipa y otros que hemos migrado y, y a lo largo de estos tiempos solamente a nosotros nos utilizan para las elecciones, para votar por ellos, por sus partidos. Pero esta vez no. Son 201 años de era republicana que estamos viviendo y por lo tanto seguimos siendo excluidos, seguimos siendo invisibilizados, seguimos siendo ningoneados y por lo tanto nuestros derechos no se respetan. Ahora bien, otro de los puntos que vamos a abordar es como una alternativa de salida de esta crisis política porque hemos marchado, hemos movilizado, nos han judicializado, en resumen, nos pueden preguntar qué resultados tienen. A la fecha, sí, pues, no tenemos ningún resultado. Pero sí, nosotros nos hemos organizado, hemos cohesionado, hemos coordinado, hemos visibilizado a nivel nacional y a nivel internacional, gracias a ustedes, los medios alternativos que están en diferentes partes de Europa y en el mundo, nos han ayudado a visibilizar este conflicto que estamos viviendo aquí en el Perú, porque si no, si no fueran ustedes las redes alternativas que están en distintas partes del mundo, no se hubiera llegado a saber del masacre del genocidio que ha empezado a partir del 9 de enero en caso de la región de Puno. Entonces, una vez más, pues recalco que gracias a los medios como lo que ustedes dirigen y esos los que han ayudado a visibilizar. Y por lo tanto... El tema que se va a discutir ahí es como una salida a la crisis de que vamos a establecer una comisión nacional de restablecimiento de Estado de Derecho, mirando nuestro proceso histórico de Tahuantinsuyo. ¿De dónde venimos? ¿Cómo estamos en este momento los pobladores de los ayus y marcas, tanto en el sector rural, tanto en el sector urbano? Y mirando para adelante qué es lo que vamos a hacer. Eso, algunos dicen, un gobierno paralelo. Nosotros no estamos por un gobierno paralelo. Lo que nosotros estamos luchando, peleando en este momento es el restablecimiento del Estado de Derecho para recuperar la democracia que se rompió el pasado 7 de diciembre de 2022. Y para ello, repito, se tiene que restituir a Pedro Castillo. Y... Una vez recuperado, los líderes y lideresas somos los que vamos a poner la agenda inmediatamente que se establezca esta Asamblea Nacional de los Pueblos, uh, con la participación de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque somos mayoritarios. Entonces, el otro de los puntos de la agenda que se va a discutir es hacer un balance, un análisis de los puntos que se van a discutir el, el próximo 18 de mayo, 17-18, es quienes hemos estado en estas jornadas de protesta quienes y aquí le voy yendo adelantando como hemos hecho un balance ya no han estado los sindicatos no han estado los partidos políticos de tendencia izquierda no han estado los congresistas electos por el pueblo peruano de de, de una corriente progresista o izquierdista ojo de los 130 congresistas, votaron 101 congresistas por la vacancia de Pedro Castillo. ¿Qué significa eso? Se pasaron al otro lado. Esa mirada tenemos que dar con realidad. ¿Quiénes son los que estamos en este momento exigiendo, movilizándose, protestando? Somos el pueblo que nos, hemos, que nos han llamado los autoconvocados. Repito, los parlamentarios no tienen ninguna incidencia nos han traicionado, vilmente, claramente. El grupo parlamentario de lo que estaba de Perú Libre, prácticamente se pasaron con el nombre de bloque magisterial. Y están ahí, conviviendo. Y a, anteayer nomás, una señorita declara, diciendo de qué. Bueno, Lina Boluarte qué que tiene que responder sobre los crímenes que han ocurrido en Juliaca. ¿Cómo no va a responder? Tiene que responder. Y así podemos enumerar de los otros congresistas, inclusive están ocupando cargos importantes en el Congreso de la República. Cuando el pueblo está exigiendo cierre del Congreso. Entonces, ese es el balance que hemos hecho y la tenemos que seguir haciendo para que conozca la comunidad nacional internacional cuál es el comportamiento de esas organizaciones, inclusive organizaciones sindicales, han capitulado con como Dina Boluarte, ¿Qué significa eso? Claro que sí son sindicatos de la CONFIEF, de los empresarios, y lo van a luchar contra su patrón. Y su patrón, que son los, las empresas extractivas, petroleras, eh, gasíferas, las empresas industriales, son los que en este momento están manipulando, son los que están poniendo a la agenda, son en este momento los que están dirigiendo, utilizando a Dina Boluarte y a Congreso de la República. Y por lo tanto, esos sindicatos se han puesto al servicio de ellos. Y nosotros deslindamos abiertamente, claramente. No puede pasar, no podemos tapar el sol con el dedo, cuando todo el Perú los conocemos. Ahora bien, en seguramente van a aparecer, yo soy el líder diciendo, ¿quiénes? Y puedo mencionar nombres, disculpa. Absolutamente, adelante. Ese, ese es el objetivo. Ese es el objetivo de identificar no solamente eh, a traidores, a oportunistas, a rivistas, sino a aquellos también, en su momento lo vamos a señalar, de que quiénes son los nuevos liderazgos que ustedes están identificando en este escenario, para que eh, eh, ustedes... No solamente tengan que decir, somos los autoconvocados, como se ha venido sosteniendo de un tiempo esta parte, y entendemos por las razones de persecución y masacre que se está dando en el Perú, pero también hay que empezar a identificar a nuevos liderazgos sobre las cuales se van a tener que sentar las bases del resurgimiento de nuevas organizaciones políticas, nuevas organizaciones sociales, eso lo vamos a ir conversando. Diga usted los nombres. Mira, mientras nosotros estamos luchando en las ciudades, marchando en Lima, otros sectores oportunistas están armando su partido político y están exigiendo adelanto de elecciones. Es decir, ¿nos van a utilizar la lucha del pueblo peruano para armar su partido político y plantear adelanto de elecciones? Mira, el señor Aníbal Torres. Ellos, por ejemplo, están trabajando, están tejiendo construir un proyecto político para plantear adelante de elecciones. Y nosotros decimos a este señor, cuando nos hemos reunido en su despacho cuando era presidente del Consejo de Ministros, claramente hablamos de que el litio se iba a nacionalizar. Pasado dos semanas se reunió en Corán y Carabaya con, con los dueños del petitorio de litio, que son canadienses, con ellos. Y les, esa empresa les regaló una pequeña planta procesadora otros de fibra no, Y la luz, no, no, luz no verde se... le dio. No nos centremos en una sola persona. Empiece a identificar todos aquellos y todos, ¿eh? Porque sí, hay que tener una uno. mirada. Obviamente, amplia. uno por uno tengo que decirlo. Ahora bien, el otro señor, esto, la señora, por ejemplo, Verónica Mendoza. ¿Qué va a decir? Va a aparecer después que como héroe y como salvadora para decir yo soy la candidata, no no se le ha visto en las marchas en las jornadas de protesta y dónde están los otros líderes como del de centro derecha, propio Oliver? dónde están, ¿Dónde están los otros este los los ex candidatos que estaban eh, eh, de tendencia progresista, no están no, no, no aparecen nombre nombres, señor Pablo entonces Sánchez, seguramente nombres. van a aparecer ahora como, como la nube en temporada de lluvia, y luego de eso van a desaparecer. Entonces, repito, no pueden haber oportunistas en este momento, cuando el Perú está sangrando, sangrando, mientras ellos ya están tejiendo para poder armar su grupo y llevar a su gente con intereses propios o intereses de grupos de poder económico, que, que son de, de, de la actual coyuntura, de actual grupo de la derecha, que están tejiendo, eso no puede ser, entonces aquí damos una mirada claramente como pueblos que hechas nosotros decimos con claridad el pueblo peruano principalmente la región del sur de Puno es el que tiene que determinar quién va a ser nuestro, candid nuestro próximo candidato si se trata de elecciones que, que se pueden realizar primero nuestra lucha en este momento es que restituir el Estado de Derecho que se ha quebrado, la libertad de los presos políticos, y está okay, ahí. Sigamos, pero sigamos casi. con, antes de entrar a ese tema, sigamos con nombres, yo, como usted no se sé, está, no está queriendo decir nombres o no, o se le fue en este momento, ha señalado Aníbal Torres y Verónica Mendoza, ¿qué opina de Antauro Humala? Bueno, Antauro Humala en su momento oportuno dijo que estaba con el pueblo peruano, pero posteriormente, había reconocido a Dina Boluarte como era presidente. Eso le costó bastante y en este momento no sabemos cuál es la posición de Antauro Humala. No sabemos. Ojalá que se rectifique y pueda volver. Pero no se le ve luchando junto con el pueblo. Claro o sea, que sí, este se señor seguramente se está asustado. Se ok, ustedes están dándole la posibilidad de que si se rectifica, él aceptó y reconoció a Dina Boluarte como su presidenta. Así es, lo reconoció y por eso perdió la credibilidad frente al pueblo peruano. ¿Y el pueblo ¿Lo peruano no en este lo, momento, lo cataloga aún como todavía... un oportunista? ¿Lo cataloga o no como un oportunista? Desde luego que sí. Ok, ¿qué opina de Bermejo? Que no se le ve... ¿Qué opina? Yo le pongo nombres, usted dígalo. Mira, Bermejo fue un ciudadano anónimo que de la noche a la mañana apareció y la traición más flagrante fue cuando, cuando las comunidades campesinas de Moquegua cuando estaba el presidente Pedro Castillo los invitamos para que puedan mediar pero qué ha hecho se reunió con la Sauder y nos ha traicionado y este señor ha traicionado vilmente firmando la vacancia de Pedro Castillo entonces qué esperanza podemos tener en ese ciudadano de doble as de doble cuchillo un traidor, un vendepatria. No ¿Qué necesitamos... Opina, ¿Qué opina de Indira Wilca, que también está en, en gira promocionando también un, su, su propia organización? De Indira Wilka, hija de Pedro Wilka. ¿Qué opina de ella? La señorita Indira Wilca no se la ha visto en las marchas, en las jornadas de protesta. Ella ha sido congresista. Y cuando fue congresista, miremos nomás lo que ha facilitado, ha avalado... La firma, con su firma, el ingreso de militares extranjeros. Y con eso lo digo todo. ¿Está con el, con el pueblo o está con el diablo? ¿Está con los ricos o está con los pobres? Él está al otro lado, no está con el pueblo peruano. No está defendiendo los intereses. Y seguramente quiere ser candidata. Lo dudo que pueda ella lograr sus éxitos si es que participa. Porque primeramente ella tendría que estar en primera fila luchando con el pueblo peruano, lo cual no lo ha hecho Indira ¿Qué opina de Anaí Durán? Me estoy pre preguntando de tendencia izquierdista, porque yo, bueno, hablar de la derecha asesina miserable eh, es otro tema, estoy sacándole nombres posibles de, dentro del de abanico que conocemos y tenemos conocimiento que están en gira, eh, obviamente con naturales es, es su postura es su elección no de promocionarse qué opina de Anaí Durán bueno primeramente en el sur del Perú Anaí Durán no es conocido y si y si lo hubiéramos conocido no sé cuál será su posición política pero en este momento si si si están pretendiendo otros sectores o ella buscando su sus pretensiones de querer ser candidata ya sea para Congreso o ya sea para Presidente del Perú no, no pasa nada, no, no se les conoce repito, en este momento esos personajes que pueden haber otros personajes más que, que la derecha mismo, los medios de comunicación de la derecha les dan oportunidad, radio exitosa radioprogramas, les entrevistan, pero al pueblo de a pie el pueblo que se sacrifica, que están en, en las distintas partes del país, en los barrios, asentamientos humanos, en las comunidades campesinas, no se nos da la oportunidad para poder expresar, así como estamos hablando en este momento. Son estos líderes, los nuevos líderes, que están en distintas regiones, son los que tienen que, tenemos que empezar a hacer el protagonismo político en el país, porque son 200 años que nos han representado. Nosotros no, no estamos por un, parlament, por un parlamentario representativo. Nosotros estamos por un parlamento participativo, donde se nos escuche a los líderes, a las autoridades comunales que están más alejados y que somos nosotros, ojo, aportamos divisas al Estado peruano. Esos señores que viven en Lima, Barriada, que solamente han se pasan hablando en los medios de comunicación, hablan en nombre de nosotros, hablan en, en nombre del pueblo peruano, eso debe de acabar, va a acabar, va a acabar. Por eso tenemos que hacer un deslinde ideológico y político, un deslinde de su forma de, de su vida política con ellos. Y no pueden tener ellos como una actividad de querer lucrar a través de, su, de, de, de querer ser líder utilizando al pueblo peruano. Eh, estamos en conversación con Pablo Salas, presidente de la CONACAMI, y toda vez que este 17 y 18 de mayo se va a llevar el primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios en el que van a tocar temas bastante importantes, analizar esta dictadura cívico-militar, analizar eh, justamente eh, todo lo que eh, ha sucedido y hemos visto a ante los ojos del mundo, está evidenciado a través de los vídeos que han quedado registrados para la historia cómo se ha masacrado a nuestra población, como hasta este momento no hay ninguna sanción, ni siquiera avisos de que las investigaciones abiertas en el Ministerio Público vayan a tener buen fin, Estamos observando cómo se silencia desde el lado de la uh, dictadura, eh, cómo se viene también eh, ya preparando la derecha. Esa es también otra realidad, señor Pablo Salas, de que la derecha nos va a conducir, a afrontar un proceso de elecciones. Frente a ellos, sigamos con nombres. Ya identificó usted a algunos oportunistas, traidores, vendepatrias, um, aliados eh, de la derecha, eh, como ustedes eh, califiquen. Yo no voy a entrar a ese calificativo, ustedes lo están haciendo. Pero entonces empecemos a identificar cuáles son los nombres de los nuevos líderes ¿Que ¿Ustedes creen que tengan que eh, representarlos o tengan representatividad ante la población? ¿Cuáles? Para empezar a invitarlos, convocarlos y, y, y que la población también empiece a conocerlos. Eh, me está diciendo quiénes pueden ser nuestros nuevos próximos líderes. Desde su perspectiva, desde su análisis, desde su mirada, desde el hecho de que ustedes como pueblos originarios y comunidades campesinas hayan identificado en este proceso, ¿quiénes creen de que los puedan representar? Muy bien. Aquí quiero ser totalmente claro, y tenemos que ser claros. Hemos indiosado a individuos. Aquí no se no se está profundizando, no se está analizándose el programa, la plataforma de lucha. No se está la ideología, el plan de gobierno. ¿De qué forma va a ser? Va a ser un plan de gobierno desde los pueblos, un plan de gobierno iluminado desde arriba de, por los intereses de las corporaciones financieras o de las empresas extractivas. No. Aquí no podemos seguir individualizando, eh, eh, sacando como figura a individuos como, por ejemplo, Fujimori. Honradez, trabajo y tecnología. Un individuo. Alan García, un charlatán, un hablador. Ollanto Humala. Un militar nacionalista, dice. ¿Quién más? Alejandro Toledo. Un Lustrabotas. ¿a quién más? Sagaz y Vizcarra, que dice son buenos empresarios, buenos intelectuales. ¿Por qué tenemos que eh, nosotros indiosar a individuos, a sujetos que ni siquiera se les conoce cuál es su actividad económica? Ni siquiera se les conoce cómo viven su grupo familiar. Ni siquiera se les conoce cuáles son sus relaciones comunitarias con el pueblo. De la noche a la mañana aparecen Individuos, porque tienen dinero, le marquetean la prensa y les financian los, los narcotraficantes, las empresas, las corporaciones financieras. Eso no puede ser. Acá el pueblo peruano tiene que, tenemos que delinear un plan de gobierno, un programa que esté desde los pueblos. Y así como nosotros ejercitamos, hacemos una práctica en nuestras comunidades, la comunidad participa en su conjunto debatimos discutimos a nuestros mejores líderes a los líderes más correctos limpios sanos. a ellos elegimos presidente de la comunidad a ellos no elegimos al que tiene compadre no elegimos al que tiene dinero no elegimos a ciudadanos buenos que de la noche a la mañana se aparecen con terno con corbata no elegimos en una comunidad campesina al que es honrado, responsable al que ha hecho mérito de ser autoridad como trabajador a ellos, eso así ese ejercicio tenemos que hacer donde tenemos que elegir a nuestros líderes desde los barrios, desde las comunidades campesinas y por lo tanto no podemos fabricar líderes de la noche a la mañana como ya más indicado como a Bermejo o a otros que están pretendiendo no, eso no puede seguir. Estamos en tiempos nuevos. Estamos en tiempos donde el pueblo se ha levantado. Y para eso creo que el sacrificio de nuestros líderes y lideresas nos han enjuiciado, nos han criminalizado, nos están persiguiendo a todos los demás. Entonces, nosotros tenemos que dar esa mirada, ese análisis. Yo creo que no sé si le satisface esa respuesta que lo estoy haciendo. Eh, absolutamente de acuerdo. Y no es que satisfaga a la conductora, ¿no? Eh, siempre lo hemos señalado a través de este espacio de que sí se debe responder a un programa de gobierno, sí se debe respetar el programa con el que se llega a una instancia de, de, de poder, ya sea distrital, provincial, regional, nacional, sí se debe respetar la ideología sí se debe respetar el plan de gobierno con el cual se enarbola y se eh, llega a la población. Lamentablemente en un modelo como el que estamos, en un sistema como el que estamos y con todas estas argucias y legulelladas que se están tejiendo en el Parlamento, en el Congreso de la República, pues esto no se da, entonces hay que sí generar conciencia, hay que generar debate, hay que trabajar desde las bases, coincidimos plenamente con usted, eh, señor eh, Salas, y esperemos de que esa sea la postura constante, permanente y no solamente para entrevistas, ojalá que esa postura se defienda, cosa que coincidimos absolutamente, la suscribimos, no se debe responder a una persona. A un caudillo, a un dueño de partido, a un iluminado, a un hombre orquesta, a uno que utiliza su apellido o se marquetea bien o porque ya estuvo en determinada instancia de poder, pues sale y sienta posición. No, señores, de eso coincidimos pues, con usted, estamos cansados. Se debe de empezar a trabajar un programa, una agenda, nazca de las entrañas y de las bases del soberano y que eso se tenga que defender. Frente a ello, ¿qué opinión Usted obviamente dicen que no hay que hacer leña del árbol caído. Nosotros desde Todo Cambia hemos señalado siempre, defendemos el voto del soberano. Acá no interesa si se llama Pedro Pérez, perico de los palotes, Mm, o, o quien se llame, sino el voto del pueblo. ¿Qué, ¿Qué lectura le da el hecho de que sí, Pedro Castillo, eh, germinó toda este, esta reacción del pueblo exigiendo el respeto, el respeto al voto popular, el respeto al soberano? Eh, Pedro Castillo un poco encarna que eh, evidenciamos el clasismo, el racismo, y el poder, cómo se mueve para destituir a quien no es de su agrado. Eh, pero Pedro Castillo también se alió con la derecha. Pedro Castillo también traicionó el programa. Yo no defiendo a, a Cerrón. ¿eh? Cerrón es un. Correcto, lo he dicho en internas si y lo dije abiertamente. Pero, ¿qué opina de Pedro Castillo y el hecho que no respetó el gobierno? Ni siquiera respetó las banderas por las cuales votó el ciudadano peruano, el pueblo del Perú. ¿Qué opina de esa actitud? Bueno, Pedro Castillo, principalmente para el sur del Perú, ha representado como uno de los líderes que podría ejercer en el gobierno escuchando, sintonizando con el pueblo peruano. El sur del Perú no ha sido todos de Perú Libre. El sur del Perú, principalmente Puno, no hemos sido castillistas. Lo que hemos sufragado, hemos depositado nuestro voto en Pedro Castillo, es para que acabe con la mafia y con la corrupción. El sur del Perú ha votado por un cambio. Que la, que la democracia no esté al servicio de la gente élite, de los empresarios, de los banqueros, de los corruptos, o de los narcos. A Pedro Castillo se le apoyó para que haya una justicia histórica. Que no sigan las transnacionales invadiendo el territorio de las comunidades campesinas. Que desde Lima, desde el Ministerio de Energía y Minas, desde el Congreso de la República, digitan a qué empresa concesionar el oro y la plata, el litio y los demás. A Pedro Castillo lo hemos elegido para que él lleve la voz y cumpla la palabra del pueblo peruano, por eso y si después del golpe del 7 de diciembre del año pasado, el pueblo peruano se levantó principalmente el sur exactamente por qué porque todos hemos visto y acaba usted decir que le han ninguneado a Pedro Castillo de una manera racista lo han tomado como a un, un sindicalista, un rondero, un campesino que dice que no sabe pensar que tiene incapacidad. ¿Qué calificativos han dado? Y aquí quiero un poco salirme del tema. En el Perú somos dos culturas, dos civilizaciones. Los invasores que vinieron en el año 1532, que sus hijos en este momento siguen controlando el poder político, el poder económico, los medios de comunicación esos hijos nietos de pizarro están ahí los siguen controlando la otra civilización los invadidos que somos nosotros los quechos aymaras que no tenemos poder político que no tenemos poder económico que no tenemos poder militar pero sin embargo ellos se han acentuado acá en 201 años están haciendo lo que quieren y es en esa razón el próximo gobierno tiene que ser de este lado los pueblos originarios. Tiene que ser de este lado que, que somos una civilización, nación de naciones, que no tenemos estado. Eso es lo que tenemos que llegar. Si no se llega eso, va a seguir los problemas, los conflictos sociales. Y por lo tanto, nosotros desde este espacio, desde esta tribuna, llamamos a reflexión. ¿Los invasores nos van a seguir dominando? ¿Los invasores van a seguir imponiendo su forma, su política de, de gobernar con mafia, con corrupción? En los distintos espacios como en el, en el Ministerio de, del Interior, en la Fiscalía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, son, ¿ellos van a continuar? Miremos, nomás ¿quién es en este momento que está entrampando para que Dina Boluarte no sea judicializada, no se ha investigada, no se ha detenida con presión preventiva. Pero qué hubiera pasado si del lado de ellos hubiera hecho Pedro Castillo, estoy seguro, a Pedro Castillo lo hubieran dicho encantados segundos y a sus seguidores más meterlos a la cárcel. Y está ahí, mira, a Pedro Castillo. Señor Pablo, Salas señor, ahí, Pablo ¿no? Salas. señor Pablo Salas. Señor eh, Pablo Salas. Nosotros todo cambia así identificado siempre con hacer entrevistas eh, orientadas y siempre hemos estado del lado del soberano, no de ahora, de, de, de hace mucho tiempo. Esa es la postura clara. Eh, y bueno, yo lo que quiero hacerle la pregunta es en el sentido, seamos realistas en un modelo, en un sistema como el cual está imperando en nuestra patria, el Perú, en el que los... Eh, el poder lo tiene una clase dominante, eh, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? En el que el Ejecutivo, Legislativo, Ministerio Público, medios de Comunicación están jugando en pared. ¿Usted cree que vayan a, por la vía legal, vayan a poner en libertad y, y restituir a Pedro Castillo? ¿Usted cree honestamente? Es nuestro deseo seguramente, como respeto al voto del pueblo. Eso, si fuese Perico de los Palotes también defenderíamos con la misma férrea voluntad y fuerza el voto del pueblo. Pero, ¿no cree usted que es la población movilizada la que tendría que tomar control y nuevamente exigir ello? Particularmente yo no creo en ese sistema judicial. ¿Ustedes eh, qué opinión tienen? ¿Por qué de un tiempo esta parte, de, de, de diciembre para adelante, específicamente de marzo hacia adelante, ha bajado las protestas? El Poder Judicial no va a restituir a Pedro Castillo, muy por el contrario, lo va a hundir, eh, por muchas buenas eh, voluntad que se tenga. ¿Ustedes son conscientes de eso? Sí, sí. Eh, ello, ¿qué, tan el... cerca estamos, ya, ¿Qué tan cerca estamos para que le puedan dar la libertad a Pedro y qué tan lejos estamos? Acabas de decirle, el control del Poder Judicial está en manos de ellos y por lo tanto es imposible que le den la libertad a Pedro Castillo. ¿Y eso qué significa? Significa que la Dina Boluarte y su equipo se van a empoderarse... Y como ellos pretenden y tienen esas intenciones quedarse hasta el 2026 y para ello ya han comprado a los congresistas entonces de tendencia izquierda inclusive. Entonces, nosotros, ¿qué mirada damos de acá? Nosotros no vamos a bajar la guardia de, de decir, bueno, ya pues no hemos logrado nada y será pues hasta, hasta el próximo 2026 las elecciones esperemos. No. Acá se continúa con la lucha. Ya le he dicho. Para recuperar este Estado de Derecho que se ha quebrado en este evento que vamos a tener en Lima, ahí es donde vamos a determinar qué nuevas estrategias de lucha vamos a hacer. ¿Usted ha señalado que van a promover? Eh, ¿Usted ha señalado que van a promover el establecimiento de una comisión nacional de restablecimiento del Estado de Derecho? ¿A qué personas o qué líderes, si es que se puede señalar, obviamente, están más o menos evaluando eh, o qué mecanismos van a utilizar para eh, formar esta Comisión Nacional, Nacional de Restablecimiento del Estado de Derecho? Eh, y anexada a esa pregunta, respóndame, más allá del sur, más allá de Puno, al cual expresamos nuestro saludo, reconocimiento por su valentía y nuestra solidaridad absoluta, pero ¿qué otras regiones? Parece que las otras regiones, con ellos no es el problema, y desde siempre lo hemos dicho, no para uh, desanimarnos, sino para llamar la atención que las otras regiones también tengan que sumarse con tal coraje, con tal dignidad y con tal valentía como lo hace Puno muy bien nosotros primeramente estamos motivando estamos caminando de que entre todos los líderes que estamos en el perú hagamos un solo frente una sola fuerza más conocido como lo llaman la unidad dentro de ellos hay líderes que no han salido a la palestra los líderes sociales de los barrios, asentamientos humanos, de las comunidades campesinas, principalmente del sur del Perú y donde está ahí la región de Puno, es la que tenemos que marcar la cancha para que integren esa comisión de restablecimiento de Estado de Derecho. Esta comisión es el que tiene que trabajar ¿Qué es lo que tiene que trabajar? Vamos a tomar las decisiones el día 17-18. Y también hacer una misión de diplomacia a nivel internacional. Mírenlo más. Por ejemplo, usted que está fuera del país, ¿cuál es la mirada que está dando en este momento? Usted está preocupado. Así como usted los hay, no solamente los compatriotas, sino también hay otros hermanos, hermanas ciudadanos que están que están mirando al perú y dentro de ellos están mirando al sur del perú que es punto y por lo tanto esta diplomacia la tiene la tenemos que visibilizarlo conversando dialogando llamando por ejemplo sintonizar una jornada de protesta a nivel internacional donde se tiene que decir en una sola fecha todos Además, la voz que se va a llevar, esas voces van a ser voces del sentimiento propio del pueblo peruano. No una gira de paseo. sino. Eh, señor Pablo Salas, ¿con qué otras regiones ustedes están coordinando no solamente para este primer encuentro nacional? ¿Y si han tenido encuentros previos para llevar, llegar a este encuentro nacional? ¿Han habido encuentros regionales, provinciales? ¿En otras regiones fuera de Puno? Así es, nosotros hemos venido trabajando en Puno el, el, el pasado semana, hemos tenido una reunión en Juliaca a nivel de comunidades campesinas. Hemos tenido reuniones en el Cusco, en Sicuani, hemos tenido reuniones eh, en Huánuco, Cerro de Pasco, y tenemos un cronograma de actividades de reuniones en Arequipa, en moquegua en ayacucho es decir o los líderes y lideresas de los autoconvocados que nos hemos convocado de las organizaciones principalmente del sector de las comunidades campesinas que es para nosotros nuestro fuerte eh, que nos hemos movilizado ahora bien en lima sí o sí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte y estamos coordinando en este momento los hermanos y hermanas están ahí protestando están ahí también en, en barbarie pidiendo la libertad de pedro están exigiendo el cumplimiento de las recomendaciones de la oea de la onu y por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es de una manera sincronizada a nivel nacional vamos a ir a Tumbes a piura vamos a reunirnos allí con los hermanos entonces es una tarea muy fuerte y responsable que tenemos que movilizarnos en todas partes del país. Bueno, ustedes han señalado, usted ha dado a conocer su agenda, libertad y reposición de presidente, asamblea constituyente, eh, formación de una comisión nacional de restablecimiento del Estado de Derecho, hacer un balance de quienes estuvieron, eh, no solamente como figuras políticas públicas, sino también a nivel de sindicatos, a nivel de congresistas, a nivel de partidos. Eh, la misma posición va a ser para todas, ¿no? A algunos se les va a tratar con mano dura y a algunos con mano blanda, ¿verdad? O sea, no creo que esto sea también un, un manejo simulado político con, eh, eh, con claro oportunismo electoral, pero no creo que hacia eso vaya, ¿verdad? A ver, parece que estamos sí. <ríe> perdiendo la señal. Eh, ok, le decía, ustedes han elaborado una serie sí. de, de, de puntos que le hemos dado a conocer. Pero el trato y, y la postura y el pronunciamiento que luego tengan que dar luego de este primer encuentro va a ser igual de fuerte, duro, crudo y real. Igual para todos, ¿no? Igual para todos. No creo que vayan a tener eh, ya su corazoncito, lo que es normal que lo tengan, ¿ah? lo no normal sería que no lo digan, hay que decirlo, si es que esto es política, miren, no nos engañemos. Yo creo que es momento que el, po el poder esté en manos del soberano, ¿no? Y tienen que tener nombres y apellidos, esas personas por eso de, era necesario desde, desde identificar que sí, algunos este, identificar eh, algunos nombres. Que no hay sí, que ten, no este, hay que tener miedo no hay que tener miedo a decir apoyamos a esta persona abiertamente porque sobre esa persona se empieza a trabajar a esa persona hay que empezar a hacerle preguntas a esa persona hay que empezar a identificarla esa persona veamos su grado de eh, ascendencia en la población entonces por qué si de un momento a otro van a encumbrar a alguien, X, Y o Z persona, eso también no es bueno. Eso también es jugar con las expectativas de la población, ¿eh? ¿Me escucha, señor Pablo Salas? Sí, no le he escuchado la última parte, hubo... Wow. Bueno, el señor, Pablo, el señor Pablo Salas no ha querido escuchar o no me escuchó. Le decía... Bueno, también decir nombres sobre quiénes están armando estos primeros encuentros empezar a identificar nuevos liderazgos para saber justamente quiénes son esos líderes y si estos nuevos líderes tienen rabo de paja, tienen un pasado oscuro, siniestro y de derecha, si estos oh, son tan puros, prístinos y un poco más candidatos a alguna sacristía. O oh, oh, oh, tiene como cualquier ser humano también su corazoncito que late por alguna organización política. Esperemos que esas cosas se aclaren también, señor Pablo Salas. Están en su legítimo derecho de hacerlo. eh. De alguna manera vamos a entrar a un terreno electoral. Por ejemplo, yo le pregunto si este modelo, este sistema, este momento... Nos, eh, nos obliga, la derecha va a obligar, ellos tienen el control en todo sentido. Nos llevan a un proceso de elecciones adelantados. a hacer las comunidades campesinas? ¿No van a participar o van a participar en un proceso electoral? A ver, en estos momentos, si es que convocan a elecciones adelantadas, obviamente eso está digitado. Ese es real, ese es real, pero, pero ese es real. Es Yo he realidad. dicho, lo controla en este todo en la todo, derecha. El pueblo, en este momento, el pueblo peruano no tiene partido político. Nosotros no tenemos partido político. ¿A quién crees que nos vamos a colgar? ¿Nos vamos a colgar a los dos partidos de la, de la izquierda que en, este están, que, que en este momento están haciendo cogobierno gobierno No puede ser. Usted ha dicho... Que hay partidos que tienen su dueño. En este caso, por ejemplo, Cerrón es dueño de su partido. Él sabe a quién va a llevar. ¿Cree que a nosotros nos va a convocar? No nos va a convocar. No va a ir con. Ya, a ya este sabemos, pueblo, tenemos, bueno, que somos la gran mayoría. Señor Pablo Salas, le comunico: tenemos información desde adentro del Congreso que no va a ir con Perú libre. ¿eh? Ya en muchos lugares se están levantando otra bandera y su gente su gente se está alineando con otra organización política que está en ese proceso de inscripción para que ahí coloquen, cambiándose solamente de camiseta, porque Perú Libre, como Perú Libre, no gana nada ahora. ¿eh? Así es, usted lo ha dicho. Mira, a ver, un poquito demos una mirada. Eh, ¿Quiénes son los que están promoviendo que hagan más partidos? A que se reconozcan. ¿Quiénes? Es la misma, la misma derecha, el aparato que está operando en el jurado nacional electoral. En este momento, son ellos los que van a reconocer a otros partidos. ¿Para qué? Para dividirlo al pueblo peruano. La derecha ya tiene su partido, ahí están más de 10. Pero del lado del pueblo, obviamente van a reconocer. Ahí ve con símbolos de gallito, el perro, el caballo, no sé con qué nombre están poniendo. Ese es simple y llanamente para confundir y para dividirlo al pueblo peruano. ¿Vamos a caer en eso? No. no, no, no podemos caer en eso. Nosotros decimos, no descartamos que nosotros los pueblos del Perú, principalmente las comunidades campesinas del Perú, no tengamos partido político. Si sí vamos a construir nuestro brazo político, si sí vamos a construir el instrumento político, tiene que ser desde el calor del pueblo peruano, no puede ser de un individuo. Eso usted y yo ya lo conocemos, la sabemos. Entonces, por lo tanto, no podemos decir que de los líderes y lideresas que vamos a ir a este evento del 17-18 a Lima, tengamos corazoncito por algún personaje. No, nuestros corazones por sí, están con ¿Por el peruano. Por, por ninguno. Por ninguno. Por ninguno. Por por ninguno. ninguno. Ni por Así humana es. Porque usted ha dejado entrever, yo le digo claramente. ¿eh? Yo le digo claramente. Usted ha dejado, para mí, yo no creo en las botas, yo no creo las botas, menos en las botas de los Ollanta Humala. Públicamente lo dije, no ahora, sino desde antes. Usted ha dejado entrever de que podrían podrían aceptarle una disculpa, no lo ha dicho en ese término, pero eh, ojalá reconsidere, ha dicho Ollanta, este, Antauro Humala ustedes le, le darían esto no, es lo que yo he dicho es ojalá que haya reflexionado es otra cosa o sea, muy y, si difícil. Re, y, y si reflexiona le darían ustedes la posibilidad no ah ok no es solamente él es él es la persona él es el, el líder absoluto solamente él es el, el, el, el personaje que existe en el perú no pues. No, pues, pues no, hay absolutamente no, no, no, no. No he dicho, no he dicho eso, no, no. Yo no he dicho que exista solamente él. Pero hay que dejar las cosas bien claras, bien claras. No se puede dejar mensajes a media, a un, un mensaje a media, se dice sí o no, blanco o negro. ¿No? Entonces es necesario pero, aclararlo. Ver, señorita, eso sí es necesario. A ver, señorita, nosotros, por ejemplo, le recomendamos a Santa Mala que deslínepe con las corporaciones financieras, las empresas nacionales, que ponga su posición política frente a Dina Boluarte y como él, militar retirado, cuál es su posición frente a la crisis que hemos vivido y cuál es su posición frente a los criminalizados, frente a los fallecidos en el aeropuerto de, de Curaca? Pero, eh, pero ese, que, el, el, si usted le dice eso, como, señor, Pablo Salas, señor Pablo Salas, si usted le hace ese, ese, esa invocación, él por un afán electorero va a deslindar con Dina Boluarte, va a deslindar con uno y otro por afán de llegar al poder, pero ya demostró con sus hechos, con sus actos, que es un vil traidor, ya demostró, o sea ya no se le hay un traidor, como... es como decirle señora Dina Boluarte reconozca que esto, y que el otro, no ella ya ya ya tiene las manos manchadas de sangre. Haga lo que haga, ella tiene que podrirse en la cárcel, así de simple. Entonces, uno que ya demostró sí, que arrugó pues. ante una dictadora, aunque deslinde, aunque se arrodille y aunque diga puede cambiar su discurso y eso es peligroso. Eso es peligroso. Entonces ya no hay que pedirle nada a ese tipejo de Anturmala. ¿Qué hace usted pidiéndole eso, algo? Si ya, ya, ya demostró. Usted, para qué le menciona. Que, a para, no, no, no. Para justamente tener claritas las ideas. Eh, eh, eso es bueno, señor Pablo Salas. Y bueno, esperemos de que este encuentro nacional de Tincuy, encuentro que se va a realizar el 17 y 18 de mayo, encuentro nacional de comunidades eh, y pueblos originarios, no solamente hagan un balance, sino también, señor Pablo Salas, es una realidad. Habría la posibilidad de que ustedes compren un kit electoral, porque hay que ir con las reglas de juego que nos impone este modelo, este sistema que, ha, que nos ha llevado al colapso en todo, en todo sentido. Pero los pueblos originarios, las comunidades campesinas que no se sienten identificadas con estas organizaciones que ya conocemos, trajinadas en el escenario político, ¿Están valutando, van a valutar, comprar un kit electoral para tener sus propios representantes previa a la elaboración de un programa, un plan de gobierno y afines ideológicamente? ¿Están elaborando, porque no hay otra forma de tener poder en el Perú, participar en un proceso de elecciones? Claro, señorita, con eso que me está preguntando, me está... lamentable que se haya uh, ido la señal de eh, era interesante saber porque esa es otra realidad esa es otra realidad que, sí, que, que, adelante se, le que reconozcamos esta constitución política esta constitución política está exactamente hecho para, lo, para poder jugar las reglas de juego a través del jurado nacional electoral la tenemos que cambiar todo porque si queremos conquistar el poder político, porque si, si nosotros estaríamos reconociendo a este jurado nacional electoral, reconociendo la condición política actual y qué pena que se esté yendo la comunicación la tele... era saludamos una vez más vamos a salir rechazados me escucha señorita Sí, vuelva a retomar el mensaje. Ha habido un pequeño, eh, un pequeño intervalo de que se le cortó la comunicación, pero su mensaje es bueno, déelo nuevamente. Usted señalaba algo como que si van con estas reglas de juego a un proceso de elecciones sería validar esa constitución espur y esa constitución nacida de un golpe de Estado, que también lo hemos dicho en este espacio. Eh, dígalo, pero usted, señor Pablo Salas. En ese momento estamos en un momento crucial para cambiar esta constitución política del Estado. El pueblo peruano no puede participar mientras exista esta constitución política del Estado. Mientras existe ese jurado nacional electoral, que quien le da sencillo una buena cantidad, le sacan quienes va a ir congresistas. No podemos estar... A eso, a través de este medio, vamos a recomendar. Usted como señorita, como periodista o como la que me está entrevistando, vamos a decirle a nuestros seguidores, ya pues, con el árbitro que es corrupto, ladrón, que nos siga arbitrando, no puede ser eso. Tenemos que cambiar ese árbitro. Y las reglas de, de ese árbitro, de ese juego, las tenemos que cambiarlo. Y por lo tanto, usted me dijo, sería capaz de que compren un kit electoral y participar, ¿Cómo nosotros vamos a participar con ladrones y pericotes en una carrera electoral? No podemos participar. Somos millones en este momento los excluidos, los no representados, los sin voces. Y estamos caminando para organizarnos, para organizarnos políticamente, para tener ese instrumento, ese brazo político. Estamos caminando para movilizar a nuestros pueblos. Bajo la filosofía, bajo la mirada de nuestro proceso histórico, de esta milenaria civilización que es el Tahuantinsuyo. Eso tenemos que hacer. Son 201 años que nos han excluido. 201 años que nos están representando, que nos están desplazando, que solamente nos utilizan para cuando las elecciones hay. podemos seguir en eso. La tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar. Ya ha habido el costo humano. Son 80 fallecidos. Y encima de eso, gracias, no pasó nada. No, no es así. No orientemos de esa forma. Orientemos al pueblo peruano que tenemos que seguir con las marchas y movilizaciones para tumbar a esta mafia, a esta corrupción, a este narcoestado. Para restituir un Estado incatahuantinsuiano, bien claro nosotros estamos caminando para eso miremos a los mapuches en chile miremos a los noruegos miremos a los movimientos indígenas en ecuador miremos a, a los otros movimientos que, que estamos en, aquí en latinoamérica que lo que fue antes tahuantinsuyo y por ello nosotros los invisibilizados nos vamos a reunir este 17 18 los invitamos que vengan en esa agenda en esa mirada estarán ellos no lo están no lo están definitivamente porque si lo hubieran estado, hace rato hubieran dicho, ¿saben qué? Como congresista electo, simple y llanamente pongo en cuestión de que se revisen los contratos mineros, y si no me hacen caso, movilizo a la gente, mi sueldo pongo a ellos y, y movilizo a la población en general. Hemos tenido más de 40 congresistas con el, en el actual gobierno con Pedro Castillo, y no han podido, pero sin embargo, esa lacra, esa mafia de los aprofugimoristas que en el Congreso de la República han impuesto y siguen haciendo lo que quieren. Y es en esa razón nosotros, para nosotros no existe el Congreso de la República. No nos beneficia en nada, absolutamente en nada. No tenemos, no sacamos ningún provecho ni de esta, de, de esta dictadura, nada. Absolutamente no tenemos nada que agradecer. No nos beneficia absolutamente nada en estos 30 años de gobierno. Esas son las palabras, eh, sentando posición frente a esta constitución, a esta convocatoria no de y a esta representación en el Congreso de la República. Palabras de Pablo Salas, presidente de la CONAMI. Se está convocando este 17 y 18 de mayo al primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios. Ya casi para culminar, señor Pablo Salas, a quien yo, verdad, le agradezco, porque son estas nuevas voces que hay que escuchar, son estos nuevos liderazgos que hay que convocarlos, hay que mm, darles la posibilidad en pequeños espacios como los que dirijo y otros, ¿no? Pero hay que eh, empezar a escucharlos para saber no solamente que tienen una agenda, que tienen una posición y que tienen claras las cosas que estamos frente a una dictadura y que debemos de cambiar la constitución, una constitución nacida de un golpe de Estado y defendida capa y espada y con balas por esta dictadura dirigida por Alberto Tarola y Lina Volbarte. Sí. Señor Pablo Salas, ¿cuántas personas piensa usted que va a albergar este primer Encuentro Nacional de Comunidades? ¿Cuántas, ¿Cuántos representantes eh, que van a estar presentes este 17 y 18 de mayo aproximadamente? Denos a conocer y haga la invitación para que se sumen a este evento. Gracias, este, señorita, por este espacio, por la invitación y por la convocatoria. Nosotros estamos convocando a las autoridades comunales, a los líderes y lideresas, quienes aman la vida, quienes defienden el territorio, quienes luchan contra la corrupción y la mafia. Estamos convocando a que quienes quieren cambiar este sistema y quienes quieren que se restituya el Estado Inca Tahuantinsuyano, porque somos nación de naciones. Este estado que estamos viviendo solamente tiene un estado sin territorio, sin nación. Y por eso hablan, vamos a refundar un nuevo estado. ¿Qué? ¿Sobre qué van a refundar? O sea, ¿no existimos nosotros los quechos aymaras? ¿No existe esta grandiosa civilización del Tahuantinsuyo? ¿Sobre eso quieren refundar un nuevo estado? No, no es así. No es así si nos van a decir que estamos pensando un grupo de minoría, si sí, pues nosotros vamos a seguir luchando, porque poblacionalmente somos mayoría y por lo tanto, hago un llamado a través de este medio de comunicación venga usted, estás invitado sanamente a participar en este espacio y pon tus puntos de vista a lo que vamos a plantear, para nosotros es el camino, no hay otro camino más, porque para terminar digo, repito señorita esa milenaria cultura de los quechos aymaras, de los caraquemados de color canela. Hace más de 500 años nos han masacrado, nos han querido extinguir, nos han colonizado, nos han puesto una religión cristiana, nos han mentido, nos han chantajeado. Esa gente es el que está controlando. Eso tiene que acabar, tiene que irse, tiene que irse. Y por ello nosotros decimos, más que la unidad, convocar a todos los líderes y lideresas, a todos los intelectuales que sintonizan con nuestra filosofía, bienvenido. A usted también le invitamos, que sea parte de nuestro proceso. Llamemos, si queremos vivir en paz en armonía. La humanidad quiere vivir feliz, en armonía, en paz, con justicia, quiere vivir, quiere disfrutar de esta vida. La humanidad no quiere guerras, no quiere sangre, no quiere enfrentamiento. La humanidad quiere disfrutar de su recurso natural porque no vamos a vivir 100, 200 años. Durante nuestra vida útil, hagamos algo para nuestros hijos, nuestras hijas, para nuestras generaciones venideras, a construir ese proyecto. Ese proyecto mirando nuestro proceso histórico tahuantinsuyano. Entonces, los vamos a esperar en Lima ese 17, 18 de mayo, donde vamos a encontrar en esta hatun tinkui, hatun hunyukuipi, chaipin tuparison, chaipin rimarison, chaiper tabarison, allinta chaninta, no canchisquina, a iluruna yachtaruna gina, a ma chaihuaquin runacuna, a ocarunacuna, no Nohanchista chajuananchisabanches, no paikuna yachu y achaineo. Nosotros también sabemos pensar, nosotros también sabemos hacer obras. Miren nomás Machu Picchu. Miren nomás nuestra biodiversidad, nuestra quinoa, nuestra cañigua. ¿Cuáles son su aporte de esos señores que han venido del otro lado? Nada. Solamente crímenes, guerra, chantaje, drogadicción, narcotráfico, todo eso. La mafia, nada más. Eso tiene que acabar, señorita. Muchas gracias por este espacio y muy buenas tardes. Hasta otro momento. Señor Paco pa pa cusur usted... Muchísimas gracias. Señor Pablo Salas, ha señalado la fecha. ¿Dónde se van a encontrar? ¿Hay algún número que tengan que dar ustedes para que los contacten? Delo, por favor. Bueno, nosotros hemos consignado en el flyer, hay cuatro números, pero en este momento les digo, quienes quieran comunicarse pueden llamar al 9144 90610 al 914490610. Y bienvenidos quienes quieran también apoyar económicamente para este evento. A nosotros no nos financian nadie. Nosotros no somos una ONG. Detrás de nosotros no hay otros que nos está manipulando o que nos está direccionando. No, nosotros mismos sabemos pensar, somos seres humanos pensantes. Ellos somos los que vamos a determinar nuestro destino este 17 y 18 de mayo. Entonces, nos esperamos ahí. Muchas gracias y buenas tardes. Antes que se retire, el señor Pablo Salas, quien ha hecho la invitación para que puedan estar presentes en este Hatun Tincuy, el Encuentro Nacional de Comunidades y Pueblos Originarios que se va a llevar a cabo en la ciudad de Lima. Desde diversos lugares, la ciudadanía peruana se está movilizando, están encontrándose en diversos eventos, encuentros, y por eso es que los peruanos en el exterior también están haciendo eventos el día 3, el día viernes 12 de mayo en la ciudad de Firenze, que aglutina a miles de peruanos, una ciudad bastante importante de Italia país que acoge a miles de peruanos, también va a haber una uh, conferencia sobre la verdad en el Perú. En esta conferencia van a participar el doctor Julio Roldán, quien es filósofo, escritor y sociólogo. De igual manera va a participar el doctor Guido Crosato, abogado especialista en derechos humanos, defensor del presidente Pedro Castillo. Asimismo, la abogada Simona Pagliola, responsable de derechos de la mujer y democracia en Firenze. Eh, eh, también nos señalan que va a estar presente el doctor Luigi Picardi de Amnistía Internacional, esto el día viernes 12 de mayo en la ciudad de Firenze, los peruanos que se encuentran en esa ciudad y, y ciudades cercanas a ella, están cordialmente invitados. ¿Dónde se va a llevar este encuentro? En la Casa de la Cultura, en Vía Forlanini, 164, a partir de las 7 de la noche. Este viernes un encuentro para usted amigo peruano amigo eh, italiano que muy gratamente nos eh, acogen en, en su país vamos a enterarnos sobre la verdad de lo que está pasando en nuestra patria, el Perú, desde el aporte, el análisis de diversos eh, doctores, personajes dedicados al tema de la cultura, al tema de la sociología, análisis interesantes que nos ayudaran a tener una visión más amplia de lo que pasa, no solamente en el Perú, sino también a nivel de Latinoamérica. El día 14 de mayo también se va a seguir con este encuentro en la ciudad de Milano, en el que también estarán presentes diversos invitados y lo vamos a ir dando a conocer. Encuentros que nos ayudan a conocer la realidad del Perú, de Latinoamérica, en un contexto mundial. Muchísimas gracias, Pablo Salas de Conacami, Muchísimas gracias a los seguidores de Todo Cambio. El día de hoy hemos estado saliendo por la plataforma de Facebook. Les invitamos a subir este espacio suscribirse al canal. Generalmente salimos en YouTube, estamos con algunos contratiempos a nivel tecnológico, técnico, estamos haciendo todas las pruebas para no dejar de salir con Todo Cambia Noticias. Así es que los invitamos a seguir sintonizándonos en YouTube, en Facebook, eh, suscríbanse al canal, compartan este vídeo para saber que en el Perú y en eh, diversos países de acogida donde nos encontramos los peruanos, desde diversos roles estamos preocupados por lo que pasa en el Perú. El objetivo es generar conciencia para que nunca más se repitan dictaduras que masacren al pueblo peruano. De esta manera se despide Manuela Bastidas a 10 de la noche con 55 minutos en, el, en Europa. Y dos de la tarde con cincuenta y cinco minutos en el Perú. Muy buenas tardes en el Perú, muy buenas noches en Europa.